Hola, te doy la bienvenida a nuestro segundo video sobre el imperfecto y el indefinido. En la sesión anterior hablamos del imperfecto y el indefinido como dos formas verbales que nos dan dos perspectivas para hablar del pasado. Recordemos que la perspectiva es la manera como los hablantes de español presentamos los acontecimientos, la manera como hablamos de esos acontecimientos. El imperfecto nos va a permitir hablar de acontecimientos del pasado como acciones que estaban sucediendo, es decir, acciones en desarrollo. Podemos comparar el imperfecto con la imagen de una fotografía. Por el contrario, el indefinido nos permite hablar de los acontecimientos en pasado como algo que sucedió y puedo identificar, puedo ver con claridad cuándo y cómo finalizó, cómo terminó ese acontecimiento en el pasado. Podemos comparar el indefinido con una película o un video, que son secuencias de acciones en movimiento. Hoy entonces quiero hablarte Específicamente de aquello que los hablantes nativos de español comunicamos cuando decidimos utilizar el imperfecto y el indefinido. Veamos. Muy bien, quiero tomar de nuevo el ejemplo del video anterior donde hablamos de Juan y la preparación de la torta de chocolate. ¿Recuerdas? Muy bien, cuando yo digo Juan hacía la torta la forma verbal hacía, en imperfecto, muestra el acontecimiento hacer la torta como una acción estática, una acción detenida. En la imagen vemos a Juan en la cocina, en medio del proceso de hacer la torta. Usar el imperfecto entonces comunica que ese acontecimiento, hacer la torta, estaba sucediendo en un espacio inactual allí, en el pasado. En otras palabras, como vemos en este esquema, cuando uso el imperfecto, quiero comunicar que en ese momento, en el pasado, allí, la acción estaba en desarrollo. Era una acción no concluida, no había terminado en ese momento. Miremos ahora qué comunicamos cuando usamos el indefinido. Si yo digo, Juan hizo la torta, la forma verbal, hizo, en indefinido, muestra que el acontecimiento, hacer la torta, es una acción dinámica, una acción en movimiento. Y en la imagen vemos a Juan en los distintos momentos del proceso de hacer la torta. Primero vemos a Juan cuando mezcló los ingredientes. En la segunda imagen vemos que Juan, después de llevar la torta al horno, la decoró con chocolate y finalmente vemos la torta lista para comer. Usar el indefinido entonces comunica que ese acontecimiento de hacer la torta concluyó, terminó, en un espacio no actual, en el pasado. Con el indefinido yo puedo ver ese final, pongo mi atención allí en ese momento en que termina, en que culmina el acontecimiento. En otras palabras, como vemos en este esquema, cuando uso el indefinido, quiero comunicar que en ese momento, en el pasado, la acción finalizó. Muy bien, en resumen, esto es algo que quiero que recuerdes con el imperfecto, Hablo de acontecimientos en pasado que no habían terminado, no habían finalizado en ese momento, estaban sucediendo. Por el contrario, con el indefinido, hablo de acontecimientos en el pasado que finalizaron, que terminaron y puedo ver exactamente cómo y cuándo finalizaron, algo sucedió. En el próximo video... Quiero mostrarte dos ejemplos adicionales y también quiero explicarte de qué manera los hablantes nativos entendemos estas formas verbales en la comunicación. Hasta la próxima.